Bueno, ya. Ahí lo ven. John Connor, tu drone. Hoy grabando con una cámara distinta. Una Canon Profesional Reflex 1200D. Con video en Full HD. Que nos da algún que otro... Algunas que otras posibilidades. He hecho imágenes con la Casio. He hecho imágenes con la GoPro. He hecho imágenes con el Fimi PAL. He sacado fotos con el teléfono, fotos y videos, para probar un poquito. ¿Qué cámara me compro? ¿Cuánto gasto? ¿50, 30 euros? No, ya les digo que las cámaras baratas no valen. No valen, van a ser videos malos. La Appeman sí que si le agregan una buena tarjeta micro sd que dejaré mi video por aquí encima donde les explico qué tarjeta micro sd comprar por velocidad de transferencia etcétera eh, porque les pasa, se compran una cámara 4K, le meten una tarjeta y no funciona, no funciona en 4K. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la micro SD no es válida para ese formato, para la velocidad, etc. Tienen cámaras pequeñas como son las Sony, eh, unas Sony un poco más grandes. Esto que es muy cómodo, se lleva en cualquier lado. Lo sacas, tenés una cámara con, con cardán, con gimbal de tres ejes. Es la misma que esta. Queda es totalmente estática, con un montón de funciones que las puedes llevar desde el terminal. Pero en caso de estar volando un dron, ¿con qué grabo? La GoPro en la cabeza, en el pecho. Eh, la filmy pan no tengo manos, tengo que tener a alguien que me grabe o ponerla en un soporte Una Canon o una cámara profesional, una cámara reflex que tiene un poco más de amplitud de campo Y coge un poco más de entorno También lo hace la GoPro obviamente porque va con ojo de pez Y da un, una onda así esférica Pero a mí la GoPro no me termina de convencer Les voy a mostrar las imágenes para que cada uno decida Y además los precios, ¿no? Tenés 50-60 euros, tenés 200 euros, tenés, siguen valiendo caras estas cámaras, es increíble, a veces 180-220, valen caras las cámaras tipo turística. Tenés esto que en alguna oferta la podés conseguir en 140-150 euros, valen el doble. O una reflex de segunda mano que la podés pagar 200 euros, una cosa así. O teléfono, 165 euros, tenés cámara y foto, pero lo que digo, si la estás usando y te querés grabar, ya no vale. Y probado el audio, probado, probado la imagen, tu drone. John Connor. Ahora voy a probar la típica cámara turística de toda la vida, ¿vale? A ver cómo grabo. De este viaje, traeme una cámara. Esta es la típica cámara de toda la vida. Que íbamos y decíamos, eh, me voy de viaje, tráeme una cámara. Yo no sé quién compra estas cámaras hoy por hoy, la verdad. Porque esto sí que vale lo mismo un teléfono. Pero bueno, si la tienes sí que le puedes dar uso. Sobre todo de día y para paisajes. Vemos el detalle, con más luz, con menos luz, haciendo sombra. Unos contrastes, todo el escenario. Vamos a probar con el Fimi Palm que prometía. Parece que estas camaritas eran iban a ser el wow, ¿vale? Que tienen gimbal de tres ejes. Esta es la misma cámara que llevan los drones. En este caso es 4K, por ejemplo allí hay un Mavic Mini que tiene una cámara de 2.7. Vamos a ver qué hace esto. Ahí tenemos un video. Vamos a ir al 4K. Una cámara mucho más dinámica obviamente está para esto detalles, profundidad, sombras, luz yo creo que, por lo que estoy viendo me parece que esto se lleva el premio ¿eh? vamos a ver la las cámaras profesionales que van a hacer las reflex ahora vamos a probar una Canon EOS 1200D con luz, sin luz y va la cosa y para los adoradores y expertos en cámaras para mí esto es lo peor. GoPro graba vídeo. Y vamos a ver qué pasa. Igual me llega una sorpresa. Vamos los detalles. Alexa, características de GoPro Hero 7 Silver. Perdona. Y vamos a ver qué pasa. Igual me llevo una sorpresa. Vamos a ver los detalles. Alexa, características de GoPro Hero 7 Silver. Perdona, no he podido encontrar la respuesta a lo que me has preguntado. No sé para qué te tengo, la verdad, para decirme la hora. Alexa, ¿qué hora es? Alexa, dime la hora. Son las 7.44 de la mañana. Bueno, lo que les decía con esto, a mí, a ver, con la luz ahí. Es para otro tipo de, de situación. Me parece a mí, ¿no? Vamos a ver los detalles. que hacíamos con todas las cámaras aquí? Jalo. El bebé de Halo. Predator. Sombra, luz, sombra, luz.